Bienvenidos a Unidad TV, yo soy Alicia y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo medir formularios en Google Tag Manager. Oh, it can crash. Si todavía no lo utilizáis, os lo recomiendo encarecidamente. Es un arma maestra para los marqueteros y los web managers ya que nos permite medir un montón de cosas que de otra manera no podríamos hacerlo o nos resultaría súper complicado. Así que, bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo que os voy a enseñar en este vídeo? Dos maneras de medir formularios en Google Tag Manager. Una bastante sencilla y otra un poquito más avanzada para aquellos que buscan dar un pasito más. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado que hemos configurado una etiqueta para hacer la medición y al cabo de un tiempo o directamente desde el principio no nos ha funcionado, no nos medía bien los formularios y es súper importante tener una medición buena ya que muchas veces esto va a representar el centro de nuestro negocio y tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestra página web. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¡Os lo cuento ahora mismo! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Muy bien, pues antes de nada lo que vamos a hacer para saber qué tipo de medición debemos elegir para nuestra página web es venir a la misma y mandar un formulario de prueba. Aquí he rellenado los campos con test y le doy a enviar. Lo que vemos es que aparece un mensaje de que el mensaje se ha enviado correctamente, el formulario. Y vemos que no nos cambia la URL ni nada. Por lo tanto, eh, aquí podríamos utilizar dos tipos de mediciones que ahora mismo os voy a enseñar. La primera sería elegir un activador de Form Submit normal y corriente, que es el que nos da por defecto Google Tag Manager. Vamos a venir a nuestra cuenta de Tag Manager. Venimos a los activadores y le damos a nuevo. Vamos a llamarle, por ejemplo, Form Submit. Venimos aquí a envío de formulario y podemos elegir si queremos que este activador eh, se active, valga la redundancia, en todos los formularios o solo en algunos. En nuestro caso queremos solo en algunos. Podemos elegir diferentes formas de clasificar el formulario que queremos que cuente. Yo en este caso eh, voy a utilizar la URL. Por lo tanto, eh, cogeré la URL, este trocito del path, en la que queremos que, que mida el formulario. Y entonces solo me va a contar los formularios que se manden cuando la URL sea esta, mi página de contacto. Le daríamos a guardar. Me dice que, que ya tengo un activador con este nombre, pues le voy a poner un 2 y lo guardamos. Y ahora habría que meterlo en una etiqueta. Le damos a nueva, le ponemos su nombre, le voy a llamar 2 también por distinguirlo. Elijo como etiqueta la de Google Analytics y el tipo de seguimiento va a ser de evento. Voy a poner Categoría Form y Acción Submit. Aquí se puede poner lo que cada uno quiera, ¿vale? Según el, el sistema pues, de organización que vosotros tengáis, pues podéis poner una cosa u otra. Lo importante es que vosotros os aclaréis y que cuando lo veáis en Google Analytics sepáis qué es lo que estáis midiendo. Eh, los campos de etiqueta y valor se pueden dejar vacíos. Aquí vamos a seleccionar eh, la configuración de, de Google Analytics. Y en activador vamos a elegir el activador que acabamos de crear, el de Submit 2. Una vez que ya tenemos esto, simplemente sería darle a guardar y ya lo tendríamos. Después os enseñaré a comprobar cómo ver si está funcionando o no. Pero antes os voy a enseñar el segundo método para medir los formularios. Vendríamos a activadores, le damos a nuevo y vamos a elegir una variable de visibilidad del elemento. ¿Qué es lo que, lo que nos va a ayudar a hacer esto? Google es capaz de medir cuando se producen cambios en los elementos de la página. Entonces, eh, no sé si habéis visto, lo voy a volver a, a repetir, que cuando he enviado el correo, el formulario, nos ha aparecido un mensaje de que se había enviado correctamente. Vamos a verlo ahora. Lo que hace este activador de visibilidad es medir cuándo aparece este mensaje. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Si nosotros venimos aquí, seleccionamos y le damos a inspeccionar, aquí nos va a aparecer el div de ese mensaje. Vemos aquí pues, que eh, mail sent ok, es decir, pues, que se ha enviado correctamente. Cuando se produce algún error, este div cambia y aquí aparece otro mensajito de error lo que vamos a hacer es copiar el selector de CSS. Le damos clic derecho, copiar, copiar selector. Nos volvemos a Tag Manager y aquí en Método de Selección nos deja elegir un ID o un selector de CSS, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Aquí simplemente pegaríamos y este es el selector de CSS que vamos a utilizar. Es decir, cuando este mensaje aparezca en nuestra web, Google Tag Manager va a detectar pues, que se ha enviado ese formulario. Podemos elegir cuándo ejecutar este activador. Si una vez por página, por elemento, o cada vez que este elemento aparezca en la pantalla. Yo suelo utilizar una vez por página, porque eh, si tenemos un solo formulario en una página, pues eh, queremos evitar que se puedan producir una, errores en la medición por gente que le haya dado dos veces a enviar y se cuente dos veces. Si tenéis diferentes formularios, eh, podéis elegirlo de una vez por elemento o cada vez que un elemento aparezca en pantalla. Esto dependerá de cómo sea vuestra web. Aquí en porcentaje mínimo visible, lo que tenemos que ver es qué porcentaje de este mensaje queremos que sea suficiente para que se produzca ese evento. Yo siempre suelo dejar un 30%, porque hay veces que, sobre todo en, en móviles, este mensaje no aparece entero, puede que se nos quede así, y si tenemos puesto un 100%, no nos va a contar como, como evento de, de formulario. Por lo tanto, yo dejo un 30% para que con que se vea un poquito el mensaje, ya me lo cuente. Muy importante, marcar la opción de reaccionar cambios de DOM. Y luego elegimos eh, cuando queremos que se active este activador. Si en algunos eventos o en todos yo voy a darle a algunos eventos y voy a elegir como antes que se active en la url que contiene contacto aquí ya estaría con esto lo que voy a hacer es que este activador salte cuando envíe un formulario en la página de contacto y aparezca este mensaje es decir cuando se produzcan errores que este mensaje cambie y te dice eh, hay que, ¿Tienes algún error en tu formulario? Eso no me lo va a contar, solamente cuando esté bien enviado. Le daríamos a guardar. a que me dice que asigne un nombre, que se me ha olvidado. Voy a poner dos por si acaso tengo alguno que ya se llame así. Y ahora tendríamos que crear la etiqueta. Le daríamos a nueva, form submit, visibilidad, le voy a llamar. Elegimos la etiqueta de Google Analytics. El tipo de seguimiento va a ser como antes, un evento. Voy a poner aquí form visibilidad por distinguirlo del otro. Y en acción submit. Selecciono como variable de configuración el ID de Analytics. Y selecciono mi, mi activador. Aquí está, visibilidad del elemento 2. Y ya estaría. Le daría a guardar. Y ahora, si lo que queremos es medirlo en Analytics, vendríamos aquí a administrar, vendríamos a los objetivos, creamos un nuevo objetivo, hacemos clic en personalizar, continuamos, le damos un nombre y elegimos tipo evento. Aquí en categoría y acción tenemos que poner exactamente lo mismo que hemos puesto en Google Tag Manager. Así que me vendría aquí. Este tipo de... Esto que estoy haciendo en Analytics para configurar el evento eh, se crea para, para los dos activadores que hemos creado igual, de la misma forma. Sería coger la categoría, la copio y la pego. Y la acción. Y darle a guardar. Le daría a guardar. Y ya tendría mi objetivo creado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, por favor dejadmela en comentarios que estaré encantada de resolverla. No os olvidéis de suscribiros, la manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.